Chavales de mierda, come mi caca con sangre en tierra bajo minas de putas. Hoy os voy a enseñar un truco muy original. Después de cómo pescaste arditos, xd, no sé qué mierda es esto. Ah, ah, ah. Eh, bueno, ahora cogemos el pedestal y este no es de que... mierda. Ah, ah, ah. Muah, muah, muah, muah. Ahora vamos aquí porque si no me comes el fenico que me lo he pintado en ahí, Ahora cogemos el escudo y nos lo snifamos así. Bueno chavales, espero que os haya gustado esnifar conmigo. Yo sinceramente ahora mismo hubiera preferido haber elegido el suicidio colectivo eh, público en tu puta tierra, hostia, carajo. Y ahora lo importante del día, eh, la lefa o la lava, 3, 2, 1, lava, la lefa estaba demasiado... Bien, voy a enseñar cómo hay que ustedes eh, es Eres no, hostia puta. Eh, ahora viene la típica metáfora de mierda. No, dos si y una se aprueba más que esa. Mate, esa. Eh, hostia puta. Soy muy cruel, casi tanto como la vida africana. No, no tiene nada. No sé si esto va a funcionar. Hostia, puta, una expolmelo, pero no se nota. Vale, corta aquí. Bueno, esto lo he hecho yo totalmente solo. Carajo, pinche huevona puta. ¿Solo es eso? Sí. Se me voy a Que mierda de vídeo, vos. Pues inspirado en ti. Inspira a mis abuelas. Esto no es Vale. Vale, ahora...